Acaba de hacer un tiempo de vuelta de 149.66 van bueno, gente, eh, ya estamos aquí en otra ocasión más. Eh, nada, segunda ronda de la Open Series, como todos los viernes, con estos Haikling Icon. Eh, el BMW Youth, ¿vale? En esta ocasión tenemos el circuito de Suzuka. Y nada, eh, en esta ocasión tenemos en esta ronda 2. Bueno, recordaros que son una carrera de 40 minutos, que, que seguramente habrá que pasas por vos y, y tenemos tres participantes más, o sea que vamos a hacer una parrillita chula. Eh, me voy a conectar aquí. Bueno, yo ya estoy por aquí. O sea, ¿o se te ha instalado con la actualización? O sea, que fíjate, Robert. Si solo te dirá, ¿quieres actualizar? Tú dirás, sí. ¡Madre mía! ¿Qué fue yo? <ríe> Está, se ve que estaba hablando por ahí con él. Bueno, vamos a rodar. ya en el server, Pablo? Sí, ¿a mí me escuchas? Sí, perfecto. qué? Tío, qué puta, no. Estoy con el iPad ahí colgado el freno hermano Bueno, y así puedo meterme. Uf, no, pues, la cuenta que tengo un botón en secuencia puedo poner Yo lo que voy a hacer va a ser ponerme un botón para poder hablar yo aquí en la retransmisión y, y que no me escuchéis vosotros, que tampoco... Y cuando quiera hablar con vosotros pues pulso un botón y ya está. Ah, el, pulso. El, el pulsar para hablar de toda la vida. Te entrecortado. Sí, digo que el pulsar para hablar de, de toda la vida. Mateo, sí. Me mapeo una tecla para hablar con vosotros y así puedo hablar por la retransmisión sin molestar. Bueno, un saludo a los demás que estéis por ahí. Ah, me voy a traer a Roberto, espérate. Robert, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué dices? Nada, vente aquí al live. Está Pablo, voy Pablo, Pablo. Voy para allá, voy para, para, allá. para allá. Ahora voy sí. un segundito, se acabando una cosilla y voy. Ok. Bueno, pues ahora vendrá Roberto, Diurca, yo no sé, estaba conectado, pero yo no sé si es que se va a tener que ir a currar o algo. Bueno, a mí en la simulación me pedía 27 litros, o sea que los voy a dejar preparado los 27 litros, aquí, 27 litros, Luego luego lo puedo modificar en plena carrera, o sea que... Vale, eh, Pablo, a mí en. Yo salgo con el combustible eh, a tope, ¿vale? Los 50 litros. Y luego en, en la parada de bosses, me pide para llegar a meta, me pide 20, 27 litros más pedido. Yo no sé ya si tú a lo mejor con 25 llega o necesitas 30, o sabes ah, sí. Para que tenga una idea de más o menos los, los litros que, que te va a pedir en bosses. Por si quieres dejarlo ya preparado. Ah, bueno, si tú sabes arriesgado, nada, nada. Entonces nada, ya está. Sí, al final para quedarme tirado prefiero ir un poco más. ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, yo siempre he hecho además, pero que sí que, que ya está. En arriesgado ya está. ¿Y ruedas blandas? Y... Sí. Sí, rueda sí, ruedas blandas y, y combustible lleno. estás dentro? Sí, porque el ah, sí, ya tengo dentro. He metido los medios y joder, me metíais dos o tres segundos por pues, vuelta. No, no, los medios es que no se pierde mucho, se pierde mucho tío. Lo la mejor, la mejor estrategia es la de los medios, sin dudarlo. Sí. <risa> Roberto, Pablo, Pablo, Roberto. Hola, Pablo. Pablo se acaba de apuntar a, a la ope Ha habido do, dos, tres, tres. No, sí, los he visto, los he visto. He ido a apuntar, he ido a ponerlos, ya he visto que los hayas apuntado tú. Uh -huh. Alguno ya corrió ayer, ¿no? La Fanny. Sí, Alberto Puig y va muy bien, tío. Sí, sí, lo vi, lo vi, vi un rato de la carrerita, como te dije, paquetón. <risa> Hostia, es, es que con el Mercedes, perdona, Pablo, con el Mercedes mmm, no veas, tío, con el setup abierto, todo el mundo ahí bajándole el ala al 10. <risa> eh, sabes que eso es que sí, cambia sí. mucho el coche, tío. Yo he cogido ahora este y es que va a sobre raíz Incluso tiene sus virajes, como te llevamos tanta ala. Sí, sí. Tiene sus virajes. Bueno, yo voy a salir a Roda un poco. Yo también yo voy Espera, voy a, a poner la M. clave de me 291. Voy a, ver. voy a confirmar y poner la clave. A ver. Buenas noches, chicos. Un saludo. Bueno, Andrew, ¿qué dices, tío? ¿Cómo estás, apellido, Rod? Mi apellido, Gil. Vale, refil, claro. Y, el, ¿Y el, el DNI el número de cuenta me lo puede decir también, por favor. Sí, ya sí, te doy. DNI es 1444423. <ríe> y la cuenta es la del Santander, la buena. <ríe> En el día, no Salida del bote. Es qué? si eres de Santander, también... Sí, Tomate lo con esperar. Bueno, voy a probar las 40... No, no, no. No No <risas> Parece que... Pues sí, ¿eh? De ¿eh? el de momento va bien. Cuando yo tengo lo cuento... Adelante, R291. Yo tenía en... Aquí viendo a esos pilotos buenos. Sí, bueno, no lo dirá por mí, vamos, lo por Porque todo a, a medio lanum, porque si no me cobran nada. <ríe> sí, sí, medio lano. Estaba ya cansado de que me cobraran por sacar dinero del cajero y cosas así. Y ahora no me cobran en ningún cajero del, del mundo. Y, y encima lo que gasto con tarjeta todos los meses me, me devuelven un pequeño porcentaje. Pero este que yo, yo tengo.. Pero mejor. Uh, no puedo. ¿Qué? Que tengo lo del Pusto Pass, este es Pusto Tal ah. eh, que yo, bueno, yo tengo aquí en Cajamar, eh, es un banco que hay aquí en Andalucía. Sí, ¿no? sí, sí y... Cajamar lo conozco y tiene una de las cuentas que tiene la wi que es online. Sí, y bueno, no tiene nada de comisiones ni nada de eso. Pero es que verdad. eso es que estaba yo cansado de que me cobraran comisiones por tarjetas, comisiones por tal, por respirar. De hecho, eh... ya los bancos están. Sí, pero te que no vaya a la sucursal, ¿sabes? Es todo que te obligaban a tener, a mí me obligaba a mí a tener un montón de cosas con ellos para que no me cobraran nada. Y luego me lo cobraba y ya te preocupes, tú me llamas luego y te lo quito. Y yo no tengo que estar detrás de ti, coño. No me lo cobres y punto. Y al han cansado. De hecho, es que no me hacían ni puto caso. O sea, o sea, me creo que cuando me fui a quitar la cuenta todo Era nombre y ahora, porque te vas, digo, porque me has hecho ni puto caso en este tiempo. Digo, no sé, tengo un dineral, pero como cliente me trates bien, pero que no tenga que estar detrás de ti. Que para, para que me para fijarme es que me has cobrado de más, para que me abones a los tantos días, llamarte tres veces, que no estés nunca, digo, te toma por saco. Y con esto te, te digo que encantado, porque al final todas las gestiones son online. Igual yo tengo un asesor que viene a mi empresa a verme, enano, y tengo algún problema y viene, sabes, que no tienes problemas, pero igual al año viene tres veces dos cositas que te sí, no? o sea, que mirar también si le llamo no sea que cuando lo necesita son... lo tiene ahí pero, pero para cualquier hora porque ellos son, ellos al final son unos comerciales ¿sabes? entonces realmente a esa gente le interesa tenerte contento entre pues, que el banco y un empleado el monte sabes y el único banco que hay aquí es el Santa es pues que ¿sabes? yo hace ya años que no voy a una sucursal. Porque todo lo hago electrónicamente y si necesitas dinero lo puedo sacar de cualquier lado. Y si necesito ingresar, voy a hacer correos y lo ingreso en correos. Imagínate. O sea, si yo al a la oficina no lo necesito para nada. Sí, incluso para ingresar en el cajero puede ingresar dinero. También, también. Por eso quiero decir al un momento que yo para quiero, para ir a solicitar algo, ya te digo, no es que voy yo, es que viene él. No, no, si tal si pues, sí, pues interesa. Tengo la cuenta de mi mujer asociada. Eh, eh, ya te digo, y gastos no tengo de nada. Hago transferencias gratis a todo el mundo. Que mi banco es un 1% por allá. Al final a sumar y español Es que al final el banco mío año me ha costado 200 pavos. Claro, Aquí no. o sea, a mí al final el banco este año me ha devuelto, no sé, 60 pavos. ¿Por qué? Porque me ha dado un no sé cuántos por ciento porque la operación que hago con tarjeta y como lo pago todo con tarjeta, <risa> ¿sabes? Sí, yo no lo he visto de puta madre. De Santander visto. Tengo alguna acción de Santander y me, los 60 casi me da. Este porque, tú, porque las te... acciones de Santander han <risas> pegado una nada buena, eh. Han bajado un huevo las acciones de Santander. Sí sí. ¿eh? sí, sí, yo te digo, tengo muy poca pasta ¿eh? Tengo redes eh. Yo tenía hace años. Yo. Yo, mira, fíjate, cuando empezó, eh, yo pego una subida muy gorda en index y ahí cogí y vendí y a tomar, pues ahora lo paso de acciones. Porque yo veía eso que era muy difícil si no estás muy pendiente. O haces inversiones a largo plazo, ¿sabes? Pues ya largo el paso, no me metí en red eléctrica y nada. Sí. Pero me parece que ahora vamos a pegar unos tiempos abajo. Un... Seguro, hombre, les quieren meter el puñazo o sea que. A principio de cambio, ¿no? Roberto, ¿tú cuántos años te tienes? Yo sí, sí. 52. Y... Mira, el 52 se cumplí el otro día en febrero. Ganó por un. Hasta el día. T4 voy a ponerle gasolina a esto y para adentro. Ya estáis ahí, ¿no? Sí. sí, yo lo tengo entrenado, Voy a, estoy descansando un poco, si no se me hace el de VR se me cansa. ¿Vas con VR? ¿Qué? Hostia. Qué, Qué guapo. Sí, es que no puedo, tío, yo me mareo. Carrera mucho. Carrera con vosotros, ah, no te mareo. No te mareo. No te mareo. No te mareo. No sí, sí, sí. ¿Sí? eh, eh, te mareo. No te mareo. No te mareo. No te mareo. No te mareo. No te mareo. No te mareo. No no, no, tranquilo, si sí. no una vez pues coño. <risos> eh, mira, en ese release donde te has registrado, más, en la web donde te has registrado, mi viejo, mi viejo. sí, sí, sí. Eh, Puey, te ahí te ya está aceptado, ¿vale? Ya está aceptado. No, no, el, solamente es confirmar tu participación. Tú tienes la edad confirmada. Te metes la ronda 2. Yo el cable de las dos. En la de las semanas esperándolo. Y no he en las tres semanas. El tiempo de la ronda Eso, te metes la ronda 2. Si es con gasolina, es un tiempo ¿eh? Y ahí te sale justo debajo ves, de, del tinfo. De poner ronda 2 o tu cago. Ah, pues. Pues en esa digo, página donde has confirmado. Si ves, ¿sí sí, si sale gasolina, un candadito justo debajo del título. Arriba del todo. Sí, Míralo a ver si puedes copiarla. Si no te la paso yo por privado. Yo ya hice un 49.5 con medio de depósito. yo en el ranque pero con el setas de sed pero sí, te voy a, a, a pasarte la tercero, de privada también por si no la, no la vieras hay un tío ahí ya te digo que ya un te un coyote, digo que eh. Sí. El que se puso eh, la la la la la en adelante, ¿En, en la web, en la ronda 2, 40 40 donde ha confirmado la de... un poco más arriba. Donde ha confirmado, ahora te pondrá. Están todos aquí, participación 3. o salir del campeonato, no sé qué. Pues Eso un poco o sea, más arriba te pone un candado justo debajo del título. De esta forma, Raúl Rago, yo te acaba de entrar, ¿ves? Es el Kevin ese, es un Mario. Inakimeka. Dice: ¿Qué va? Me pone un candado ver, cerrado. Kevin y el coyote, pues... los dos estamos porque yo. Pues ya te digo que no son máquinas. Dice: Y pone RRs A ver, Tener una vuelta rápida si no es constante o si fallas mucho. Pues eso te digo. A ver ese es, eh, Raúl esa es la rápido, contraseña. Pero Lo que no. pasa es que tiene dices, activado. Voy a unas carreras de vez en cuando, pero tampoco dices. es. Bueno Jesús. Como va esofriendo. ¿No no, antes no. de empezar, no. No falla bastante. A ver sí. 52. Eh, Iñaki fallar eh, con la rueda esa es la contraseña. Con Lo que pasa es que se ve con que, con que con tiene con puesta con algún 30. algún traductor. El 50 es esto. Lo que acaba de poner sí. y pone rrs abierto. Esa es la pasa. 50. Medio 52 metros. Lo que pasa es que quita el traductor en verdad no es RRS abierto vale a ver estamos también en el canal de voz por si quieres pasarte a ver espérate voy a intentar Meca. vale te nombro aquí te mando un mensaje vale te voy a poner un mensaje privado vale y dice que quite el traductor. Sí, que quita este el secuencial. traductor de Google. Lo tienes puesto, porque la contraseña Supongo. te sale en español. Se me ve tanto. La contraseña. Bueno, te la a ver, pongo por, que, que, sí. por privado. Bueno, lo juntaré más al micro a ver. A ver si un teclado. Bueno, pues cuando encienda ya te yo te entenderé. En de si eh, ah, eso. Que tiene algún traductor de, en el Google o donde sea en el navegador. Te está traduciendo hasta Porque la. Los la vibradores y el Motion o salvo. Sea, no ¿A Motion? te das pues nos... sí, no no la, la... la real, real. Te la he puesto por privado, ¿vale? Por mensaje sí, privado Sí, el, el Motion con las VR también es lo que te iba a decir. Eh, se compagina la hostia. ¿sabes? te evita mucho rollo del mareo. El... Pues no, no estoy llorando, Jesús. <risas> Gracias, ya Venga, tío. Sí. sí, sí cuidado con, con eso bien porque bien. los traductores sí, sí, muchas veces ojo a malas pasadas. Esto termina tío en tío 20, tío 20 minutos. que los hace es entrar, la parte de servicio técnico. Que la a ver, eh, con control de tracción al, al 4, que es al 40%, creo. si sí, al 3 es el 60%. Eh, yo, he ido 20, a su casa, Venga, yo voy bien, muy bien, muy bien. Eh después se va muy bien ya que tiene 17 de ala o tiene sí, una sí, sí, sí. de ala. de hecho Alberto Puig está rodando bastante fuerte mira ahí tenemos a Iñaki Meca ya está aquí dentro bueno pues nada recordaros la Open Series que normalmente no si siempre lo hacemos los viernes vale a esta hora a las diez y media si no me de ronda 2 suzuka y, y el y líder acaba de hacer y nada, y nada ahí tenemos 49. alberto 0 49 4 vale venga vamos a intentar bajar al 49 que sabemos que podemos pero no lo hemos conseguido nada. Bueno, llevo la, la presión de la presión, no, el reparto de frenada lo llevo al 50-50, que es muy, muy retrasado, pero sobre todo para para que me entre bien en curva y para gastar menos, menos gomas de delante. De momento llevo 96% de cada goma, tanto delante como detrás, y, y se está desgastando equilibradamente. Es verdad que estoy matando yo que no frena igual. Y lo del control de tracción, lo mismo. El control de tracción lo bajo al 40% para, para que sí. cuando acelere. para que gire el coche. Pues Raúl sí que se ha preparado, está bien. Porque está ahí arriba. ¿Qué, qué, Raúl. Raúl, qué es Raúl, es la coyote pues ah. ¿Sí? bueno, ahí bajamos bastante Un segundo en el Lederboard, detrás de un gabato, como ¿Cómo dices? En el Liderboard este, Sale, Sally. Sí. Él está de segundo. Sí, sí. Hay un gabato que está dos veces más encima de él. Yo estoy a casi un segundo de él. Sí, hombre, la verdad es que este circuito como. A ver, lo hemos hecho muchas veces, claro, la gente seguida entrena y seguida se pone todo. ¿no? Pero te dice, luego la carrera es lo que es, la carrera luego es más. No, suerte. Bueno, el reparto de frenada no lo puedo llevar tan retrasado porque me voy matándome vivo. Esta encesta, no sé si hace la encesta o no. Bandera amarilla en el primer sector. Nada, no, lo, lo, lo voy a adelantar un poco. Creo que hay una tecla para, para hacer eso, pero no sé cuál es. Sí, el una, de posto, macho. una pregunta porque no me sale el fan. ¿Por qué no qué? ¿Por qué no te sale el hud? Pues no lo sé, eso ya es cosa Bandera, será, no sé tío. Iñaki, Iñaki eh, para esas preguntas mejor usar el Discord. los que... 108 un montón, Gracias por seguirnos. Gracias, Aguaguerro, tío. Que, si mira, de este Iñaki, momento, porque en el Discord igual a lo mejor hay alguien que sepa cosas de esas. Y yo hay veces que, que me pierdo, no sé. Inaki Meca, dice, joder encima de que es y supernovato novato, estoy todo cardia si no me va bien esto. <risa> Nada, pues mira, si te estás fallando eso, eh, mete... Con la pantalla mini-datos o la pantalla de datos del Raid Room y ya está. ¿Sabes? Yo alguna vez me ha fallado también los del Hoodie, he puesto la pantalla de datos y, y ya está. Bueno, te puedes poner el Spotter, el creche que creo que eso sí igual te funciona, no sé. Pero es que no sé, yo ahí ya me pierdo. A ver, gente, eh, me gustaría bajar, pero quiero. Claro, esta demasiado bruto, ¿vale? Lo vamos a poner así: 53, 47. Nada, no, es, es físico. O sea que vamos con combustible a tope. Y. Y sí, en 49 hay que rodar. O sea que, que tenemos que alcanzar esos tiempos. Yo creo que lo podemos conseguir. Pero no está bien un tampoco. Pista libre: sal sin problemas. No hay nada. Te han sacado banderos Atento: frenos fríos. No sé si hacerlo en segunda o en tercero. Vaya bicha blanco de coche Vaya pepino coche. Bisus sí. 00. Dice. Lo consigues sino invalidas vueltas. Sí, no, sé sí, 49 hemos estado robando en 49, pero al final la. La hemos invalidado efectivamente. Un poquito más nervioso con el control de tracción al 40. Jesús lo llevaría al cero seguramente. Pero yo no tengo ese dominio del pedal, del gas. Yo tengo un poco de tacto en el pie, pero no tanto. Venga, pues ahí tenemos un tiempo de referencia. A Alberto Puch lo tenemos ahora mismo a 2 segundos, 1,9. A 2 segundos, Nos vamos a poner a 2 segundos. Esta, vamos a intentar hacerla en sexta y lo más rápido posible. Bueno, podemos perder un poco de tiempo, porque... Mira, pues ahí cambiándonos al piano interior de la, de la segunda curva de la, del Zizat. Parece que hemos salido bastante bien, ¿no? Posición 6 está en tercera o qué? Si sí, en tercera A mí un poco la. Me saca un poco de pista, tío. Y en sucio no sé lo normativo, creo yo. Me confiado porque con menos control de tracción acelera y se te mete en culo Vamos a esperar que pase Bandera verde, todo limpio No es solo cosa del pedal sino el volante tratar de salir lo más recto posible para no tener que enderezar tanto porque si no es mucho más difícil Sí. Bueno, tenemos 11 minutos Vamos a intentar mejorar ese tiempo. Luego en carrera, bueno, voy a intentar mantener los tiempos, la mejor vuelta que hagamos. La cual y no me importa mucho porque son 40 minutos y que pasas por voces. Eh. Bueno, va a ver diferentes momentos de, de carrera. Uy. Se me ha ido en la última curva, me cago en la leche. Tiempo, usted se ha bajado 49-0, no Raúl. Bájale la, la, la, Roberto, ya ahora cómo como corre Ya lo he bajado hasta a tope abajo. <ríe> <ríe> tú vas a ser como el otro día, ¿no? De menos a más, ¿no? Mariquita, luego estarás ahí, tiki tiki tiki tiki. Hoy tiki. va fuerte la peña, eh. Sí, hoy fuerte la gente. Yo, te digo, yo, voy con, yo espero que alguno de estos tenga, de los que están arriba, tenga el depósito. hayan hecho vuelta con el depósito vacío. Yo lo he hecho con, con full, o sea que... Ahora vengo, voy a ver si me tomo algo. Queda 10 minutos. atento, que y demasiado ha pasado, no sé qué me pasa, Que este coche es neurótico, eh. A ver, he girado ahí porque he visto que en el mapa que no venía nadie. <ríe> Eso no lo hago en carrera porque estaba mirado bien el mapa. Y aquí salía en segunda. Salía en segunda, bueno, Digo, Los frenos delanteros en la horquilla. Yo, en primera ahí sale bien. Y, y te frena bien el coche ¿sabes? Oh. Vez, ahora de casta bueno el neumático derecho delantero solamente lleva un 1% más de desgaste que que los de atrás pero bueno, es asumible. Va perfectar la.. Vamos a equilibrar el de O sea que no hay que retrasarle tanto la. el reparte de frenada ni mucho más. Venga, vamos a ver si. Y si conseguimos un tiempecillo bueno. la Fran, estás ahí. Sí, sí. Que, no, que durante carrera no oigo, a se sabe. porque si, si subo los cascos para oírlo, no, con no, no los frenos no puedo, si voy a pasar de, de hablar conmigo, y centrarme en este carrero. Se ha encendido igual, pero es que no suelto. El, el delantero izquierdo con mucha temperatura. El primer sector es sí, no, claro, 0.6. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Ya estamos todos. ¿No qué? Ya estamos todos. Pues no, sí. claro. bueno, no lo sé, la verdad. En Quali también puede entrar Pero que en sí, 6, no sé si es 9, pues a lo mejor falta alguno Estás perdiendo dos décimas en el sector 2 Buena temperatura de frenos Yo ya me voy a hacer un pis Hacer un poquito, yo voy a llamar la tele. Voy a... Lo que pesa, oh, es que me no ha pasado, he perdido Puesto todo ahí en la última. Yo, ah. total, ya tengo una carrera perdida. Tiempo de vuelta de 1.50.00 en el sector 3, estás perdiendo dos de décima en el sector 1 neumáticos delanteros con demasiada temperatura Ay, gente estoy estoy un poco concentrado callado porque estoy intentando sacar un buen tiempo pero no manera no sé si hay contra -tracción. me voy un poquillo no sé me voy un poquillo mal ya se nota el desgaste en los cuatro neumáticos sí yo aquí le voy a meter quinta y, y acelero ya. cinco minutos para terminar venga vamos a por ese a por ese tiempo que se está Resistiendo. <risa> Aquí hay que ganar por un matado, creo. No. En el caso es que yo creo que voy rápido. O se ha cronometrado ahí oh, hay que tener mucho cuidado ¿eh? y ahí también hay que frenar un poquito antes ¿no? y aquí no lo veo a meter quinta el Otra otra yo creo que vamos a ir jugando con el 40% y el 60% dependiendo de, de cómo nos vayan carrera y todo eso. Mate, delantero derecho demasiado caliente. muy tonto. Rubén Conchu dijo... ¿Hombre Rubén. A ver si clasificas con poca gaoslina de una vez. Que va, si mi truco es. Mi truco es ir cargado para que vaya más sentado el coche. No ve que es muy nervioso, tío. Toda la prueba. Así el coche se va en El primer sector lo has hecho. 0.5. Más lento que la mejor vuelta. Esto termina en dos minutos. Vaya esos tiempos, no sé cómo va a hacer la peña, ¿eh? cambiando bien, seguramente. Y venga off track. Y venga off track. Madre mía. Bueno, tengo más o menos las mismas sensaciones que ayer. Que bueno, ayer es que era caótico, tío. Ayer la práctica me veía yo eh, luchando por nada. Pero sí, bueno, mejores sensaciones que haya. porque he conseguido bajar 49, muy muy alto, 49 muy alto, pero creo que puedo ir más rápido. No sé, sí, porque coño no me sale una vuelta, joder. Bandera verde en el primer sector. Esa quizá en segunda. El sector 1 está en amarillo. Punto de velocidad para ver el color Sí, aquí habitualmente entra muy poquito extranjero. Alguno entra, y hay otros. Has pero son españoles. Bueno, los matches. que, la que martes, sí, no, hay días, que, hay días que entran de otros sitios, pero que el, el 80% españoles. Neumáticos delanteros con mucha temperatura. Me a aquí M hoy machuca, te vas a desconectar luego. 0 ¿Estás haciendo directo? sí, ya sí. ¿Ya me queda más, sí, más, más rápida hasta el momento. Ya sí sí. Ya que, ya me aquí, sí, sí. Ah, vale. sí estoy en directo. Eh, estoy con el push total que ese la para segundo. Ah, el papá aquí lo que sea y no, que no os moleste yo. Vale, vale. Hostia, se habéis dado cuenta que somos todos el número 9? Oye, tío, me habéis copiado la skin, ¿Sí? coño. Coger otra, joder. Es que nos ha gustado. tanto Es la putada, ¿no? la retransmisión. Ya tío, si está haciendo de noche o me ha dado a mí esa sensación. No, no, es otro, es otro. otro horario. Ah, que no es mediodía. Qué pájaro. Ya me ha jodido yo, ya todas mi sombra y todas las referencias que he tenido yo. Pues eso. No, las referencias de, de sombras no son buenas. Eso va cambiando. Y de hecho hay que coger las cosas que están ahí. Claro. Luego hay un tío verde no y una tercera Sí, ¿no? sí. Mira, vamos a probar. Con el TC al 3. La línea verde quita velocidad, ¿no? Puedes bueno, bueno, el CF sí, pero.. El duro ese no sé, sí. Yo creo que, yo creo que no la estructura ese yo creo que es lo que es que, que patina no no te digo la trazada la línea de trazada no en el es irrafil, la línea de trazada te quita ¿Sí? y también A ver. No, lo sé, no, no lo sé no lo sé yo eso el irrafin sí seguro y esa curva es dificilísima, ¿sí? no, tío, no sé cómo pegarme. Nada. ¿Y hay sí. polvo en la pista? No. Bueno, polvo o si se sale alguien, si sí hay polvo. Pero te deja la pista sucia. Pero... No, no, eres tú, tu, tus ruedas, son tus ruedas solo las que Vale, en mi racing, por ejemplo, también. Se... Son más... Sí, y yo creo que el racing para toda esa física más compleja, ¿no? es más complejo. es Hostia, me he jodido la vuelta, tío hecho la entrada y me ha la vuelta siguiente bueno creo bueno, voy a ver si hago una vuelta sí no me vale tío bajará alguien al 48 vuelta anulada, voy a subirme pues voy a hacer la entera y que no me valga Ah, tengo detrás Pablo Venga, vamos al Vale, esa curva es así, tío Esa curva es así Incidentes en el primer sector, bandera amarilla no. Primer sector con bandera verde tengo más subviraje con más control de tracción tengo más subviraje curvas que debería reducir a segunda esa última eres rápido no, en el segundo sector sé. a ah, la en tercera anda que yo también madre mía el último en segunda tío. La Has perdido una décima en el tercer sector. La temperatura de los frenos está bien. Venga, pues si la última no la hemos hecho muy bien, yo creo que podemos mejorar ese tiempo. De todas formas, es buen tiempo ya. Ese, ese tiempo nos va a dar. ...mete si no salido en buena posición ⁇ Yo Jerry ha hecho exactamente el mismo tiempo que yo. Qué brutalidad. <risas> Bandera amarilla en el sector. Oh, qué mal. Ahí ha metido segunda, ¿no? Sí. más lento comparándote con el mejor tiempo. Wow, vuelta, dos. Esta es tu mejor vuelta personal. Eres actualmente 0.23 sin ninguna constancia. con un poco menos de control de tracción a ver qué pasa. Bueno, es el dos no pasa más de coche como no hemos podido comprobar a <risas> la salida de la horquilla. Ha hecho el intento de trompear, pero no, no la hemos dejado. Sacado marina. Madre más formidable este coche que lo lleva. se lleva muy bien, tío. No sé si es mejor quinta o no. Ah, pues eso es lo que me había pasado antes que. Yo no doy una vuelta ya. El que va primero entonces tú, tienes el ojalá. Sí, yo no tengo acústico. Les... Pero yo me 8, quitaré 8, ahora. 10. Que el otro ya me dio problemas. No, pero conduce. con cascos, no, ¿no? Conduces sí, todo. sí, yo conduzco con cascos. Sí, pues oye, tu coche, jefe. Pues porque seguramente el micro lo no tengo demasiado cerca del auricular. Oye, Roberto, 48.6, ¿eso cómo lo ha hecho? <ríe> Qué maldito. A ver. Lo del ala. Te ha gustado la ala, Te lo he dicho. El ala, la, si no se le cuesta. <risa> ya, por eso. <risa> eso lo digo. Me toca, eh, tío. Pues, vais por el aire. Rubén Conchu. Dice. Con 40 litros menos lo ha hecho. ¿Con cuántos litros has hecho eso? <risa> eso, eso, eso, eso. Cuatro vueltas, para cuatro vueltas. Qué pájaro. Claro, yo es que estaba rodando en ese tiempo, en 49 es medios con, con depósito lleno está la diferencia del depósito lleno al depósito vacío Un segundito. Eso, eso lo supero yo. eso Oye, está libre eso no es nada Roberto. dame luego la carrera de otras películas los Vamos se ve temperatura de frenos baja tenemos algún YouTube, a ver ahora creo eh. que hoy no hay nadie así no Prime, pero que ah, es medio youtuber Sí, vamos. <risa> Adiós. estoy plata en twitch Luego se lo subiré a youtube pero no, no, no caigo eh, no caigo igual hay alguien pero no caigo el, el chico este nuevo el pucho este también no sé si este hace algo no lo sé tú no lo haces no pablo yo no hacía nada pero tampoco te sabe mal reventar a los otros youtubers <risa> pero, <¿cuál? risa> Es que la p*** diciendo que tengo y así. Por eso te digo. Da igual. Pero para que me miren que vengan aquí. ¿Eh? Tengo el equipo para ser youtuber de no. Yo esto es para, para gozarlo yo. Estoy retirado. Sí, claro. Un año me ocurro por un accidente. Ah, sí. Estoy aquí No, que va, nada de quitar. Si llevo desde los 30 sin ¿sí? currar, tío. ¿A pues, ¿Eh? Pero ¿tienes alguna una incapacidad muy grave? Hombre, o digamos la pues sin problema. ahora haciendo snow well, Ah, pues, entonces no hay problema, coño. ¿Tú? Pues entonces sí. ¿Qué <risa> tanto? Vale, pues, vale. vale. y... Nada por aquí con los hits que hay con tío. Está De verdad que. Y el coche es gratis, salir, pero es que todos los que lo hemos probado alguna vez. No claro, claro. he metido muchas, más veces. Me gastaba, hasta que me he gastado en viajes. Me... No he gastado en esto, claro. Ve, yo lo del motion me parece que está, eso tiene que estar de puta. Madre. Roberto, ¿cómo llevar el control Al 8. O sí. sea, sí, al Es que le he dado cuenta que al, al 100 pierdes. Y al 60 hay un par de curvas que te que, que, que, que te complica la vida Dios, que es para no la sobre todo la, en, la, en, la, en la curva esa tan cerrada a un abrazo a Roberto el 60 está parte. bien, yo voy más rápido al 60 pero digamos, a ver, yo he hecho esta vuelta al 60 pero en la carrera voy a al 80 Roberto, porque un abrazo es que... de Ale Fernández por, por aquí ver, gracias porque eh, lo que te digo es que esa curva, luego en carrera es fácil cometer un error y el trompear no y si le bajas un poco vamos no, a pensar ya que, es que lo hemos hecho aquí con los hillclimb ahí con esto pero te digo que al final bueno este, el BMW entran por los que salen hace 080 minutos igualmente verdad la idea sería ir cambiándolo vale de y la a la la hecho del, con del, el otro hillclimb con el Mercedes Carson o sea del ocho ya sabes los formatos de la Fani la Fani da más aprieta aparte se gana con el 60 20 25 minutos y setup abierto pero te digo aquí se cerrado y 40 minutos de carrera pero está haciendo una estas coches son nos pasado. como el pueblo. Sea, Raúl está ahí. Muy ahí. bien, muy Ajá. bien. Y aquí que Roberto ha marcado sí, bien un tiempo tío. que vamos, que es desorbitado. Fíjate que hay gente en ¿eh? 49 pues, si bajos, ¿eh? 0 más lento que la vuelta más rápida hasta... Pero... Ah, tú ya estás en 49.5, Pablo. Sí, te uno Esto termina en dos minutos... Este ya grupo hasta... Es que vamos a estar todos juntos, prácticamente. Ya es que bien 50, lo que te decía yo antes. Uh, y y Rob, Rob también. Ah, pero no te habías dicho Raúl, pues yo o sea, que yo te sé. Antes... Sí, y el bob este que está detrás tiene sí. el tiempo de poder. ¿sí? El tercer sector. El, ¿El Rob Rob. Está del... La... Sí. sí, pues igual tiene que hacer una vuelta más. hasta tres días, pero luego no te sale la vuelta. ¿eh? Yo me ha pasado de estar entrenando. Igual el primer día que he entrenado un circuito me ha salido un tiempo de puta madre. No, y luego te... no volver a hacerlo nunca que... más. Eso no me ha pasado a mí nunca, tío. <risa> me... oh, a mí además... sí, tío. A mí sí. Y hacer un buen tiempo de... de entrenamiento y luego no volver a hacer ese tiempo en la... jamás. Sí. Pues no sé qué dice tío sector, Y es porque al final sobre conducir Yo cuando vas con los peor Yo no, muchas veces en carrera por ir haciendo la goma con alguien Me he tiempo Si sí, hombre, ah, en, en carrera es normal también porque Pasas quedas por que bose no, no, Vamos eh, eh, a practicar un poco de la bose Si, no tiene la tío Y te vas acercando a él un poco y te motiva y tal y, en el sector, así. O incluso tienes sí, cerca y se frenas se un se poquito se antes Porque yo, muchas veces el problema razón, nuestro es que mejor, tío, apuramos tanto la frenada que sin querer Hagamos la salida de la curva. Yo, por lo menos, que me pasa sí. si vas de la, detrás de uno, pues frenas un poquito antes. Tal y, y como ¿no? que normal y de potencia, no, eh, la de carga. Me, dos, me, los, he, me los he hecho yo. Además, Entra en los boxes. Ahora yo, no, yo me he comprado los de Zalen que son unos baratillos. Para hmm. Yo me he hecho ya dos y estoy ensamblándome la tercera versión de los. de mis pedales. De Oye, gente, yo. me voy a hacer cigarrillos, ahora, Ha ming. finalizado, posición 5. Los primeros que hice fueron. Bueno, pues tres minutitos para Una, una copia prácticamente exacta de los deces sin Racing. Sí, estos son de ese tipo también. El sí. Los será una copia, ya te digo. Eh, los hice, lo más que me los hice en acero de 4 milímetros en vez de eh, acero inoxidable de 3 que lo hacen ellos. Luego me hice la versión 2 con unas modificaciones en aluminio de 4 milímetros y ahora me he hecho otra versión ya distinta con la posición de la célula de carga distinta y todo en acero inoxidable de 3, de 3 milímetros. ¿Los conoces? Son los de Sal Sí, sí, sé cuáles son. Sí, me los he visto todos. No. Porque, porque yo al final he querido introducir cambios viendo cosas que tengan unos y otros a ver cuál me convencía o no, ¿sabes? Yo estoy muy contento de, de, de, Me he pasado de los de 3 los de True Sí, yo también, yo tenía los yo tengo un TGT. Yo tenía los pedales del TGT. Yo tenía un un, un también. Un TGT. Ahora me he pasado sin mayo, ¿A qué perdona Bueno, Amor-odio, amigo, porque... Me no, no, paro. no. ¿a ¿Qué te has pasado que no te he oído, perdona? Al, al Simagic. Esto finaliza en dos minutos. Ah. Y amor-odio. Va guay. Me hace menos daño en las manos de lo que me hacía el otro. O sea, con menos fuerza tengo sensaciones. ¿eh? Y, pero que me ha dejado tirado varias veces. Y me ha ah, ¿sí? Muerto, run, sí. Simagic es chino, ¿no? Sí, Simagic. Sí, pero bueno, está guapo ¿eh? el acabado. Sí, sí, guapo. sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Es, es magnético, no el volante. O sea, lo que es la, la conexión, ¿no? Es una conexión magnética, puede ser. No, es, es vapor wifi. Ah, va por. No lleva cable ni nada. Tiene levas magnéticas y levas de embrague. Que tengo, tengo dos volantes: uno de Fórmula y uno de GT. Y muy guapo el, el, el quick release, ¿sabes? Sí. Como le doy a todo, estoy ahí entrando donde hay partida. Cambio de volante. ¿sabes? En lo único eso, que a veces. ¿A veces qué? Me ha quedado colgado ya ocho veces desde que lo tengo hace dos meses. Hostia. Sí, y estoy ahí un poco rayado con eso. Porque encima el Borja, este el pavo que lo llevas, el Racing, y... Sí. Yo pasa de mis pulgos. O sea. Por eso no se lo recomiendo a nadie. Estar está guapo, pero yo no lo recomiendo Bueno, vamos a limitar el hijo. sistema si pasa yo... Sí, porque luego tendrás problemas y tal, ¿no? Claro. Momento, no tengo claro. Él me dice que tengo que reinstalar el Windows y reinstalar el Zoom. Yo llevaba tres años con el TSPC y nunca más me pasaba. Ya, ese. rollo, rollo. Hombre, a ver, son nuevos. Entonces, igual sí que puede ser que temas de drivers, aún estén un poquito. Que igual dentro de nada hacen alguna actua actualización de ellos y tal, y, y te lo mejoras, ¿sabes? Al principio. Gente, estos... dejarlo de rollo. Venga, carrera. <risa> estos, estas cosas nuevas, sí. Bueno, yo me desconecto del disco. Luego entrar en ¿vale? Que no quiero que okay. me pete el ordenador. Venga, vale, chao. Vale. Venga tío, oh, voy a estar ahí. Suerte. Venga tío, suerte Pablo. Lo has encendido, tío. pero no lo digo casi con el cansado. A ver, eh, 50 litros. Dicho, pit stops 27. Bueno, pff, luego durante la carrera vamos viendo lo que nos pide. ahora ¿vale? Lo que es que yo con medio, porque me pone a mí con medio? No, no yo con medio. Vale. Bueno, eso es un bug. De... Bueno, aquí hay salida en falso, o sea que no podemos acelerar venga tío a hacer una buena Hasta salida que en verde y vamos para allá verde bandera Mierda. verde me he comido un drive thru atento bandera amarilla bandera verde bandera verde en el sector 1 fallo de novato total ¿no? de verdad es que tengo cosas tío Estando la chican por la hierba. Veo peligro, 10-10. Yes, yes. Vaya Fine, tengo que cumplir un breakthrough. Por metida de guata en la salida, tío. Es que tarda mucho el semáforo de cojo. frías Uf, frías, claro, si sí es que te voy precipitado tío Bueno venga, vamos a tomárnoslo con calma que son 40 minutitos, ya hemos cumplido el drive through y tenemos 7 minutos, hasta 7 segundos en rojo Dios. Kevin Fernanda también está por ahí. ¿no? y a intentar solucionar la cagada. No sé si mejor, saldría mejor en tercera, digo en segunda. Y Andrea Rojas se ve que, está, que tiene tráfico delante y no puede rodar como es. es el último. Bueno, de momento estoy rodando bien, creo. A ver por qué está rodando la gente tan lento, ¿no irán a haya superado a Kevin, Kevin creo que ha tenido algún problema. Está rodando más lento que ellos, creo. 6 segundos Claro, ahí donde nos hemos tocado un poco Kevin y yo La verdad es que yo me abro muchísimo en esa, en esa curva En esas dos curvas yo la trazo como si fuera una Anticiparme a la parada de, de Bossen para hacer, intentar hacer un descarte a, a algún piloto o para salir con tráfico sin tráfico. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. I say so. Mejoras también. Tiempo, 1 .1 eh, el, tía, el mejor tiempo de vuelta que tenemos. O no, si no lo cargamos aquí, claro. Ayer le ha parado ya en el minuto 26. Sí, pues sería una buena opción el segundos si pudiéramos darle caza no sé si seguir probando y cuando me falte gasolina entrar que sería otra, otra, otra estrategia verdad bastante válida el a ver si mantenemos tiempo, si no, no nos sirve nada. Ahí a entrar tío, pero no Entra el paciente Posición sí. no 7 siga rodando yo ¿no? en 49 es... o vea yo que puedo seguir rodando en 49 para que voy a entrar a cambiar ¿no? No. <ríe> por eso mismo ¿no? en el primer sector ha sido 0.6 más lento que la vuelta más rápida venga si sí, voy a parar Voy a parar y... Cambio las cuatro ruedas y ahí tiramos ya y que sea lo que sea. Bueno, es que tengo a Roberto Hill el primero, 16 segundos, que eso te traumatiza. Bueno, yo tengo que mirar ahí un poco delante a ver El si. desgaste ya es presente en los no si gastos gastos delanteros, delanteros muy gastados. Venga al box. Milesi, 80 pies. A ver, rob, rob se ha parado también igual que yo. Y... Entra en box. Por Fernando 4. 3, 2. Ya. Yeah. No, madre mía. Ah, sí, me pensaba que me había pasado. La acaba de cagar. Ha tenido un dragster. Rob Rob también. Ya puedes salir. Acelera. Se acercan coches por detrás. Atento. Venga, tío, sí. Me aquí, me aquí. No nos lo habíamos quitado ya. ¡Fondiola! Tienes hecha media carrera. Está peligrando que puedas llegar hasta el final. Con gasolina muy justa. con los paréntesis y de No, hostia, Pero hay una tecla que te lo aumenta y te lo retrasa te lo adelante, te lo detrasa. por por vaso para cumplir el trace through y ahí lo tenemos ahora tendrá las más fría también como el sector 2 ya tiene bandera verde no te descuides con el que viene por detrás bueno pues uno con 4 nos lleva a alberto Puig. a ver si pudiéramos acercarnos un poquito no mucho tampoco dos décimas creo una vez más. te acercas al que está delante de ti que está ahora 0.6 el quinto Socio, socio, para socio, socio, socio, socio, socio, socio, a De menos a más que hemos ido en esta carrera y no creo que podamos luchar por el podio pero bueno siempre está ahí de hecho alberto puch lo llevamos detrás también muy fuerte a 7 segundos. Nah, estamos rodando igual, Raúl y yo estamos rodando igual, Jelly también. yo a Jelly no vean, ¿no? ya a Jelly no lo delante, no. Jelly iba por delante. Jelly lo que es que se va a quedar muy rápido sin comas, creo. Si no quieres que te penalicen, deberías ir más lento. Sí, Jerry creo que ha entrado demasiado rápido y se va a quedar sin más. Bueno, yo le estoy metiendo un segundo por vuelta, ahora mí. Debes ir más lento si no quieres ser penalizado. si podemos salir con el 49, que son tan como buenas joder, que esa curva la última, pero yo creo que ya segundo A ver, yo creo que Jelly se tiene que quedar sin goma, vamos ¿no? aprecia el desgaste en los cuatro neumáticos He entrado muy pronto ha entrado a otra puerta de la puerta Pero ver, estaba volando ¿eh? Y me tengo que concentrar que quedan 10 minutos. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Estoy viendo que los 16 segundos esos que me saca Roberto Gil lo llevaba desde el principio. O sea que el Primer sector con bandera verde. En no, diez man, minutos esto termina. A la par. con el mejor tiempo mira, los veo allá, eso al fondo Esos están en batalla ah, vale, puede que estén perdiendo tiempo por eso porque están en batalla 8 minutos para que termine la, detrás que está la, la ronda 2 de la orden series, aquí en Suzuka, como estáis viendo. Nada, hay que yo vea, a Yerly no, no decae... a la jugada, No cae al ritmo eh, de Yerly, ¿eh? Escazada de mierda. 7 minutos, así ya no aguanto. adelante te lleva un tiempo de 5.9 segundos. Dentro de lo que cabe, el drive-thru no, no ha venido en la mejor el mejor momento, ¿no? que, a ver, me refería que mejor el, hacerlo al principio de la carrera que en mitad de la carrera, que es lo que le ha pasado a Jorge Hernández y a, a Rodríguez, creo que sí, y le ha penalizado mucho, porque están rodando bastante bien ellos y... 6 minutos y, y nos saca claro, la coyota nos saca 5, 5 segundos ah, yo lo veo extremadamente difícil llegar es que no sé qué vuelta para ella Jelly sí que tiene que que bajar el ritmo porque tiene que ir ya sin vamos ¿no? adelante te lleva un tiempo de 5.7 el último tiempo de vuelta es de 1.49.73 vale que nosotros también vamos ya por las dos de desgastaditas Bueno, ahí vamos. Ahí nos vamos fuera. Sí. En cinco minutos, esto finaliza. Puesto cuatro. Yerley mantiene el ritmo, ¿eh? no sé cómo lo hará, tío Quizá en el segundo Steam no, no se te tanto la bomba ¿no? Puede ser En el segundo Steam No, todavía quedan cuatro minutos Ya son los dos neumáticos de la izquierda los que presentan desgaste neumático delantero derecho muy usado 49.5 ha hecho Raúl para coyote va a hacer mejor vuelta de 100 en el primer sector en 0.44 más lento que la mejor vuelta Me la Pablo Franco, yo estoy a, a la distancia por el atrás, siendo ahora de 9.9. La diferencia en el que está delante va disminuyendo y es de 4.9 Nada, dos minutos, son dos puertas, no, no Sin goma sigue ahí pegado a a Rafa Coyote, Ya en los dos, no. Ah, me quedó con la duda de que yo mira pasó sin neumáticos delanteros no hemos si no llegado con el trazado de gasolina. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. Vean, 49 sigue 29 3, 2 minutos para Ahí. finalizar. Bueno, quedan dos cuartos todavía. ¿eh? Y licarado, a Yeldi cada vez lo tengo más cerca. estamos rodando en los mismos ritmos, no es que bueno y ellos están batallando, o sea está, ellos están en lucha, o sea que estamos perdiendo más tiempo, ¿eh? en fin, Ahora vamos a entrar ya a la última vuelta. Roberto, yo creo que ya está levantando Los cuatro están muy Nada, Jerly terminando la carrera muy bien, ¿eh? porque entró el primero, creo, a cambiar goma. Y... Venga, ya es la última vuelta. Atento, queda muy poca gasolina. Se supone que debería tener poca goma. Teniendo el tipo ahí a Raúl Racoyote Try through, ¿eh? pero bueno, try-through también se ha llevado Proud y, y Jorge, Jorge Hernández, creo que sí. O sea que... Oh. Ahí tenemos ahí a Jerly. A menos de 4 segundos, pero nada. Sí, que son limpios aquí la gente. ¡Joder! Me han llenado de fogonazos. Sí, se Bueno, última vuelta. Y vamos a terminar pues cuarto. Después de cómo empezamos la carrera, cuarto, tío. Atento, queda muy poco combustible. Si salen los resultados, los vemos y, y ya podemos concluir la retransmisión que está bastante bien. Yo me de nuevo me he pegado. Joder, bueno, carrera de remontada desde nuestro punto de vista. Y nada, había algún drive-through para, para los pilotos. ¿Qué te ha pasado, Pablo? No te he oído, perdona, es que se han recortado. Me han quitado mucho el pequeño, tío. Ah, sí, hostias. Están de jefes conmigo, tío. Ahora vemos la replay a ver qué ha pasado ahí. ¿Y a ti Machugi qué te ha pasado? ¿Te has adelantado a la salida? En la salida, tío, me comí un drive-thru, pero bueno, pero luego me un poquillo. Sí, sí. <risa> pena porque hubiera sido una buena carrerita, tío. Ahí sí, al principio de carrera tú me llevabas 16 segundos y al final de carrera me llevabas 16 segundos. O sea no, que Que habíamos estado igual. la verdad es que yo he estado la segunda parte <risa> ahí. a 10 segundos, casi al 8, 9, 10 segundos de, del segundo y iba tranquilito ahí, sin arriesgar demasiado. Sí, el Jelly como ha llegado de la, con la goma, si sí, ha entrado muy, muy pronto. ¿Ah, sí? sí ¿Entra pronto? ¿Ha entrado pronto? No lo sé. Entrado, quedaban 26 minutos. A también. ver, las gomas llegas, lo que no llegas es, o sea, si cambias. ¿Sabes? Si cambias llegas, lo mismo te da entrar. Y que este, y, y acabar al 60 que acabar al 40, ¿sabes? Sí, bueno, al final es verdad que ha bajado un poco el ritmo, jelly. Claro, seguramente igual las últimas vueltas estaba ya machacado. Pero hasta no, está guay, está guay. Yo digo, hostia, como me pasan aquí como aviones los cabrones estos? esto. He salido mal y luego tú te has adelantado y luego me, me ha costado un ratito a adelantar a, a, a Hernández. A ver, esto tiene la control. ¿Ah ¿sí? sí? Sí. Ah, pues por eso, cabrones. Yo lo aprendí el otro día porque vi a, a un, un directo y pues yo no tenía ni puta idea que esto lleva el launch control, cabrones. Yo por eso salí tan mal. Sí. A ver, yo lo aprendí en la Fanny Cup. Digo, pues esto está. El también... otro día salimos todos mal, por lo visto. Porque salí, yo salí bien, pero ahora digo, hostia, estos cabrones, como adelantado. Uh -huh. y, pero luego ya te digo, estaba detrás de, de este de Hernández un rato, se habrá cagado en mí porque le estaba metiendo la presión que te cagas. <risa> y ha he hecho un par de errores y cuando he lo adelantado ya me, me ha escapado. Ah, yo tenía una batalla buena. Sí, está guay. A mí me han metido el 4 4 Ahora vemos las la repeticiones. ¿eh? <risa> Ah, pues mira, aquí tenemos los resultados. Roberto Gil primero, Raúl Racoyote segundo, Jessly ha quedado en tercer lugar. Enhorabuena al podio, la verdad es que es muy merecido. Nosotros hemos quedado en cuarto lugar. A ver, después de remontada. Jorge Hernández también ha tenido un Voy a cambiar el server, voy a, a meter los esto y voy a cambiar el server ya. La gente, está. pues sí, a ver, nosotros vamos a ir acortando la retransmisión y ahora veremos tranquilamente la replay o lo que sea. Pues Pablo, tú sabes que los resultados están ya en la web y luego y demás, ¿no? Sí, va, si da igual, si yo no me juego nada. Bueno, gente, no, no, saludos. Pues que veas los resultados, tú veas tu tiempo bueno o tal, sabes. Hoy aparecen varios datos. Que se me pasa que enseguida que se acaba la carrera, eh, el resultado se. se...